Todo el mundo dice, Y oro porque tengo cicatrices y dolores en el alma. Sé que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero. Sé que fui el culpable, por eso te pierdo. Hablabas, no te escuchaba. Solo que se mudara que me gustaba soy. soy Ola es más ola más naufragar. Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más ola es más hey, yeah, oh, oh, oh. yeah, yeah. Oh, oh, oh. Aquellos días que bien lo recuerdo Tu día en el colegio, tú me enseñabas cosas que me enamoraban y practicabas con otras cuando no estabas. Eso me arrepiento hoy. Soy un idiota mi papel fue lastimarte y hoy me arrepiento hoy porque cuando volví. como si nada, entre más olas más naufraga, Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragada hey, yeah. Oh, yeah. Oh. Sin orgullo te dejo saber, que algún día lo vas a entender otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto con